Buenas tardes, bienvenidos a Explorando Ando, yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio y estamos muy ad hoc porque estamos hablando de las películas de culto de Robert Rodríguez y por supuesto para hablar de esto estoy con mi co-conductor Jorge El Rostro, bienvenido George. Hola, ¿qué tal Fanny? ¿Cómo estás? Veo veo un cambio en tu look, veo, <ríe> sí. veo que cambiaste un poquito el peinado y también traes traes ropa al estilo de Robert Rodríguez. Nos pusimos sensuales ya que estamos hablando de películas donde las mujeres, aparte de ser dominantes y estar al mando son sumamente eróticas y bonitas, pues quise con placer a los espectadores, pues con una buena vista ad hoc, muy ad hoc a Robert Rodríguez, Planeta Terror. Esta película es de 2007, fue dirigida por Robert Rodríguez y escrita en el guión por Quentin Tarantino. Dos desquiciados lunáticos que metieron de todo en la película. Eh, es algo que nos, deja, nos hace pasar de, de la morbosidad, del erotismo de una bailarina exótica a lo asqueroso que puede resultar. Eh, pues las mutilaciones de miembros eh, del cuerpo, de pérdida de familiares, ah, de un virus que es sumamente contagioso, que te saca ámpulas en el cuerpo, que al explotar estas ámpulas definitivamente nos transmite un… ¡qué horror! O sea, creo que dije en toda la película como diez veces, ¡qué horror, qué asco, qué, qué brutalidad! Y bueno, así se la llevan en toda la película. A mí, fíjate que la presencia de Bruce Willis en, en la película como el militar encargado de, de recuperar o identificar el, pol, el, el, el humo que va generando, que, que transporta el virus, eh, me resulta muy, muy interesante, tiene dos, tres tomas a, a nivel de, de, de rostro de, de, de Bruce Willis, siempre siempre pulcro en sus actuaciones, me agrada bastante. Um, muy oscura la película, no sé por qué consideran que las películas de culto tienen que ser oscuras, Yo a mí me hubiera gustado ponerle un poco más de luz para apreciar más eh, la, la, la, el escenario natural en el cual se filmó la película, entiendo que es de noche, pero, de noche. pero no eran zombies, entonces pues, pueden, actuar, pueden, estar de día, pueden estar de día también. Um, la, la historia romántica, eh, considero que es un génesis, la película es un génesis, es… Eh, termina una, un ciclo de la vida de la humanidad, de la sociedad, empieza otro, al final se darán cuenta, es, es un tanto representativo de, de, de las escrituras sagradas porque parece que van como en, como en éxodo sobre un aparente desierto, desierto con, con un mesías. Dejando eh, una civilización derrumbada, ter, terminada… Un tipo Sodoma y Gomorra, eh, una imagen bíblica, me parece interesante la propuesta, dos desquiciados como dice Fanny, um, la película esta de Planeta Terror me recuerda eh, algunas escenas de, de los ojos de Johnny Depp eh, con Desperado o, o, este, o Pistolero, eh, salen algunas escenas también en, en Planeta Terror con una de las actrices, una, dos, tres, cuatro actrices muy guapas, como dice Fanny, siempre las mujeres por delante en las películas de Quentin Tarantino de Robert eh, Rodríguez. Del crepúsculo al amanecer, una película donde sale eh, ya consagrado, eh, ahí se me fue su nombre, Machine. Dani Trejo. Dani Trejo y a la presencia de Salma Hayek, engañada por, por eh, Robert Rodríguez Quentin y, Quentin y, Quentin y Quentin Tarantino, no quería Salma Hayek hacer la escena con el pitón que, que viene cargando, pero pero Robert, le dijo, Robert Rodríguez le dijo, bueno, no quieres, no te preocupes, ya me dijo Madonna que está dispuesta a hacer, a hacer la, este, la escena, y entonces evidentemente Salma Hayek, veracruzana, mexicana, dijo, no, voy para allá, yo la hago. Y mira que fue un gran esfuerzo, porque Salma Hayek le tenía pánico, pavor a las serpientes. Es, era como una fobia que ella tenía y que tuvo que superar precisamente para filmar esta película del Crepúsculo al Amanecer. Y pues ella interpreta precisamente a esta bailarina exótica, el centro de la atención de todo el espectáculo, eh, que es un satánico pandemonium. En realidad se convierte, eh, todos los que trabajan dentro de la, la teta enroscada, que es este bar eh, que está en medio de la nada, en medio del desierto, pues eh, tienen esa como maldición de que se convierten en vampiros. La gente que va ahí no lo sabe, pero pues tanta belleza no puede ser terrenal. Sí, fíjate que sí tienes razón. La historia es se desarrolla en el desierto, evidentemente, con dos hermanos que son asaltantes, muy violentos, uno enfermo sexual, el otro desquiciado y tratan de huir a México, a, al país donde no pasa nada, y donde puedes hacer lo que quieras, de acuerdo a la película, según la proyección que nos dan en la película, y se encuentran con un eh, religioso que acaba de renunciar justamente a la fe, de nueva cuenta entra la fe en las películas de Quentin Tarantino. Jacob y de, Fuller, de, que hace el papel del papá el padre de familia, que era ex expastor, uh -huh que ha perdido otra vez de nuevo toda Toda, toda fe. fe porque falleció su esposa, va con sus dos hijos eh, buscando o tratando de encontrar una mejor vida y se eh, de, se proyectan a descansar en un hotel de paso donde justamente eh, ya se encontraba eh, estos hermanos representados por Quentin Tarantino y por George Clooney y empieza la, la relación de, de apoyo y cuidado para poder pasar a la a la frontera sur de Estados Unidos. Fíjate que una sorpresa increíble, esta actriz Kate, eh, bueno, el personaje de Kate interpretado por Juliet Le, Julie Lewis, Juliette Lewis, Lewis este es muy buena su actuación, desde cómo su inocencia cautiva a uno de los hermanos que es Richie Richie Gecko que es un pervertido que nada más busca violar y matar a las mujeres. De hecho, le dejan al cuidado de una señora que está secuestrada y la destaza, la, la mata atrozmente. Y este pues su, su hermano, eh, interpretado, bueno, Seth Gecko, al llegar y ver todo este espectáculo, le dice, ¿qué te pasa? Yo, yo soy un... Este, un bandido profesional, no soy un asesino por placer, eh, no me dedico a matar y, ases y violar mujeres nada más por el gusto de hacerlo, lo que estás haciendo está mal, entiéndelo. Sí, y de nueva cuenta Robert Rodríguez tiene mucho cuidado porque las escenas de violencia donde se supone que, que está muerta la, la persona que traían eh, como resguardo de su, de su libertad, como… este, ay, ¿cómo se llama cuando te… Eh, pues sí, secuestrada. La, la tenían como rehén, la tenían como rehén. Eh, a la hora que llega eh, George Clooney, abre la puerta para ver cómo está la, la, la, el re, la rehén, juegan con la cámara eh, dando flachazos de imagen sin que puedas distinguir el cómo se encuentra esta persona. Y bueno, aquí del crepúsculo al amanecer sí podemos apreciar zombies, porque estos eh, seres demoníacos, eh, una vez que ya mueren, una vez que ya les clavaron, les tacan el corazón, so reviven, y entonces otra vez vuelven a atacar a los protagonistas, de modo que pues prácticamente del crepúsculo al amanecer se la pasan luchando con estos vampiros, que los matas y los matas y resucitan y resucitan hasta que eh, pues ya finalmente amanece y la luz los quema. Entonces eh, ahí es cuando los únicos dos sobrevivientes, que por spoiler no vamos a decir quién, pero si no la han visto véanla porque está buenísima esta película, es una acción, un terror, un eh, asco también impresionante. Aquí fíjate que de nueva cuenta la fe. De nueva cuenta la fe, recuerden en eh, Planeta Terror, Planeta Terror, los actores principales hablan de fe, que la relación no iba a funcionar porque no se tenían fe. Y aquí en eh, Del Crepúsculo al Amanecer, enfrenta George Clooney al… Eh, al ¿qué será? ¿sacerdote? ¿el… Al, sí, es un pastor. Al pastor y lo expresa y le dice, oye, ya perdiste la fe. Si realmente eres eh, un, un servidor de Dios, podrás convertir el agua simple en agua bendita. En agua bendita. Entonces, de nueva cuenta la fe juega un papel importante en esta película del crepúsculo al amanecer. Sí, y bueno, este personaje de Bartender, en donde sale Dani Trejo… Eh, pues también tiene muchas referencias, es el hombre cuchillos pues siempre Robert Rodríguez le ha dado personajes también en Desperado que tienen que ver con eh, filos, con cuchillos, con machetes es como la línea de, de este personaje y eh, pues no sé si, si gustes agregar algo más del Crepúsculo al Amanecer el final, híjole la imagen final está buenísima hace referencia justamente a la cultura azteca, eh, pues sí, a aunque a algunos no les parezca, la cultura azteca también fue muy eh, sangrienta en sus sacrificios, entonces al final justamente logramos ver una toma abierta del paisaje sobre el cual se construyó este bar eh, en medio del desierto que es T Titi Twister, eh, la teta enroscada. Sí, y um, un montón la, de cadáveres. La, la escena aérea ya no, nos proyecta el porqué del crepúsculo al amanecer. Básicamente, fíjate que estas dos películas de Robert Rodríguez eh, consumieron todo el espacio del programa. Todo el espacio, pero es que mira, por eso son películas de culto. Eh, ambas películas tienen referencias bíblicas, ambas películas eh, exponen la cultura, la cultura eh, mexicana. Eh, y van proyectando los personajes, las escenas, los gustos de Robert Rodríguez, los retretes, eh, la violencia, si bien es cierto, la proyecta no abusa, no abusa de las escenas violentas y también salen personajes que tienen una capacidad de ser personas normales. Hay que recordar el final de la película de… de eh, Planeta Terror, en lo que eh, esta… termina en la en la pirámide en la, de Tulum icónica. No, no, permíteme, en la de Planeta Terror, donde la muchacha ya va con con, con un este bebé, con el, oh, lo, no lo quería decir, con el bebé, <risa> ya ya este, como que ya salvó al mundo, ya están purificados, van hacia una nueva proyección de vida y Aquí en del Crepúsculo al Amanecer, acuérdate que eh, la actriz que tú comentabas, eh, que la hace de hija del pastor, le dice a George Clooney, oye, necesitas compañía, y George Clooney y se niega. le dice, no, yo soy un desgraciado, tú eres una persona sana, mm, no, mereces, no mereces estar conmigo, vete a casa, ¿no? Sí, son dos finales totalmente contrapuestos. El final de Planeta Terror indica una esperanza de vida. El final de, del Crepúsculo al Amanecer no. Es fatídico, es este oscuro. Pero, eh, porque finalmente esta chica que pues pierde todo en ese viaje, pues lo único que se queda son unos cuantos billetes y, ¿Sí? y su camper, ¿no? Y tener que regresarse así a su país... Sin nada, creo que es un final dramático, desalentador, pero bueno, es así son las películas de Robert Rodríguez. Pero como personaje limpio, o sea, al final, las heroínas, ¿no? Al final la última toma en estas dos películas es para las mujeres. Uh -huh. Presencia esencial siempre en las películas de Robert Rodríguez. Al menos en esta gama de películas, porque pues está este mini espías también, ¿no? Así es. Este pues eh, no sé si quieras que abordemos de una vez machete, no creo que nos dé tiempo. Eh, sin embargo, bueno, eh, para adelantarles un poquito el próximo programa, eh, Dani Trejo tiene una historia eh, escabrosa, tanto como las películas mismas de Robert Rodríguez, y ni él, ni él, ni él conocía dentro de sus ascendientes… Que era primo segundo de Robert Rodríguez. Se conocieron en Desperado, eh, donde la primera aparición de dentro de las películas de Robert Rodríguez de este personaje Machete tan interesante y tan lleno de, de curiosidades, ¿no? Sí, fíjate que bueno, en Desperado, eh, Robert Rodríguez le da una escena muy, muy interesante a, a, este, a Machete. ¿Por qué? Porque la toma que hace, la toma que hace de del personaje de, de Dani Trejo, es justamente enfrente de la iglesia y lo proyecta eh, magistralmente a él todo completo, con su chamarrota y atrás la iglesia. Hay que recordar que Dani Trejo no es la primera vez que actuaba, ya traía su historia al melen en actuación, pero sí su historia personal, como tú dices, es bastante escraborosa. Fanny, se termina el programa el día de hoy. Ay, oh, sí, se termina, qué, qué rápido se me fue este programa, yo creo que sí vamos a preparar un, una tercera parte de Robert Rodríguez, porque aún así nos faltaron varias, varias buenas películas de comentar. Eh, si ya nos conocen, eh, si les gustó este programa, coméntenlo, síganos en las redes sociales, mi Instagram, estefaníafranco, arroba wowfanny, y también está el Instagram de Explorando Ando, programa exp, arroba programa Explorando Ando, y pues una servidora se despide. Estas son las recomendaciones para esta semana. Muchísimas gracias. Nos saludamos El la próxima. Lunes. Estefanía Trinidad La Bella, Jorge La Bestia. Hasta la próxima.